Nuevamente, para hablar de temas de la inversión pública, ministro, y de la reactivación económica. Esto, toda vez de que eh, ya el presidente Luis Arce Catacora ha anunciado mediante eh, redes sociales, de un anteproyecto de ley, para eh, autorizar la eh, constitución de un fideicomiso de dos mil millones de bolivianos. Esto, eh, lo que se va a llamar las FARIP de esto que va a consistir en, una, en un fondo de fideicomiso. ¿Cuáles serían entonces los destinos y cuál sería la manera de proceder ante esto? Buen día, Douglas. Un saludo al programa El 7 a las 6 de BTV. Bueno, el FARIB es el fondo de ayuda a la reactivación de la inversión pública, como lo señalabas, de 2 mil millones de bolivianos, y está destinado para que las gobernaciones y los municipios que tengan un proyecto de concurrencia con el gobierno nacional y que su contraparte todavía no la no ha sido colocada, no ha sido desembolsada por distintas razones, ya sea económicas o cualquier otro tipo, puedan recurrir a este fondo para reactivar la inversión pública. Ejemplo, un puente, un camino, una escuela que requería la contraparte local, el gobierno digamos dio el 70% y le faltaba el 30% colocar al municipio la gobernación y no tiene los recursos, puede recurrir al FARIP de manera tal que pueda colocar su contraparte, eh, tendría que endeudarse justamente para aquello, pone su contraparte y se reactiva la obra pública, ¿no? la obra de inversión, y de esta forma se dinamiza primero, ¿no? cemento, fierro, lo más importante, empleo en la región, ¿no? Creo que va a ser un elemento importante para que la dinámica local y regional se pueda reactivar. ¿no? Esto nace sin duda alguna ante la necesidad de que en gran parte los municipios, las gobernaciones, han comenzado a, a batallar contra el COVID, como usted lo mencionaba, pero... Estaban descuidando, si por así llamarlo, porque no les alcanzaban los recursos económicos para terminar estas obras. ¿Por qué es importante para el gobierno nacional apoyar a la inversión pública para encontrar esta reactivación económica? Por varias razones. no La fundamental es dinamizar la inversión pública, que como bien te decía, tiene efectos multiplicadores. no? Mueve empleo, mueve transporte, mueve la industria del cemento, del fierro. Además, genera ingreso, ¿no? Las constructoras con esto pueden tener liquidez para ir a otra obra en la construcción. Pero también es algo muy importante que el, con la contraparte nacional, el 70%, por decir, en ese proyecto, no quede ahí en la nada, ¿no? Por la falta del 30% del aporte local y se pueda concluir esa obra, ¿no? Entonces, tiene varios elementos positivos el hecho de que el FARIP se constituya y pueda ser una, una fuente de alivio en términos de endeudamiento para los municipios y las gobernaciones y puedan tener estos recursos y eh, terminar la, su contraparte local y así terminar la obra como tal, la, la población se sienta beneficiada, se genere empleo y actividad económica en la región donde... ...se puedan aplicar este, estos recursos Douglas. ¿Cómo las gobernaciones y los municipios van a poder acceder a estos fondos? Y si existe, como usted nos mencionaba, este endeudamiento... ...que por supuesto va a ser positivo a lo largo del tiempo... ...en cuanto se concluyan estas obras... ...¿cuánto de interés irán a pagar eh, las gobernaciones y municipios? Bueno, esos elementos Douglas, van a estar establecidos en el decreto supremo... ...que va a ser la reglamentación de la ley como tal, y entonces ahí se van a dar los detalles, pero van a ser fondos eh, concesionales, el Banco Central le está prestando al Tesoro General de la Nación los 2 mil millones, de manera tal que nosotros vamos a poner los requisitos, y las condiciones de endeudamiento, el plazo y también la evaluación de la capacidad de endeudamiento, porque no se trata aquí de sobreendeudar a las ETAs, sino en todo caso de darles los recursos necesarios para que concluyan estas obras y también tengan una carga que puedan sostener a lo largo de los años. Las comparaciones son feas, ministro, desde todo punto de vista, pero eh, son situaciones y alternativas completamente distintas a las que hemos visto durante un gobierno de facto que no se ha preocupado en absoluto sobre la inversión pública, sobre lo que usted nos ha hablado, el, la, el tratar de dinamizar la economía nacional que viene con muchos puntos, tanto el transporte, el generar empleo, la compra eh, del cemento interno, incluso el tratar de generar de que el boliviano y la platita, el billete continúe circulando. Eso ha sido completamente distinto durante un periodo nevasto de la historia de nuestro país, algo distinto a lo que se está haciendo en comparación de gente que no sabía manejar la economía. Cuantitativo y cualitativamente es diferente. El gobierno de facto se dedica a comprar gas lacrimógenos, armas, a reprimir. Ese gobierno ha cortado la compra de estos, de este armamento militar y bélico y lo está destinando a la inversión, a la educación, a la salud. Y de hecho, pues no, al gobierno de facto nunca han evaluado cuánto le cuesta. A todos los bolivianos tener obras donde el gobierno nacional ha puesto ya una gran parte y la parte local no pueda colocarla y la obra quede inconclusa. ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros cualitativamente y cuantitativamente hacemos totalmente cosas diferentes, diametralmente diferentes a las que hizo el gobierno de facto, de tal manera que Bien. justamente este fondo va a generar un efecto sí. multiplicador en la economía regional. Ministro, corto un par de segundos. Fondo del Farip, que con 2000 mil millones de bolivianos va a empezar a reactivar la inversión pública en el país. Como bien decía el hermano presidente, muchos sectores de la economía ya han empezado a reaccionar y la economía ya en este momento tiene una variación en positiva, ¿no? una variación del 5,3% entre enero y abril, que no es un dato menor, y así que tenemos eh, todos la esperanza de que dentro de un año y medio dos la economía llegue a estar en los primeros sitiales de crecimiento de la región. Si sí, en los primeros cuatro meses estamos eh, repuntando, tratando de, de recuperar eh, esos, esos números en rojo que nos han dejado, eh, vamos a llegar a diciembre de mejor manera, con, con medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional que van a continuar beneficiando a los bolivianos. Sí, vamos a seguir implementando estas medidas, pero hay que tomar en, en cuenta mucho de la gradualidad eh, del tema también de la pandemia. no Este era un auto que iba en reversa y ahora tiene que empezar a acelerar. Eso no, no se hace de la noche a la mañana, va a empezar a mostrar ya entre un año y medio o dos, pero ya aquí ya se ven signos de recuperación importante en varios sectores de la economía. ¿Para que este auto embale, para que este auto agarre fuerza en la subida que se viene, que todavía es, es persistente ante eh, los efectos que deja la pandemia? ¿La tenemos que empujar todos? ¿Y cuál será eh, la nueva medida que se va a adoptar para que todos los bolivianos tengamos que empujar ese carro hacia adelante? Bueno, es, es seguir produciendo, seguir generando más productividad en el agro, generar nuestras propias industrias con la química básica y van a estar aquí los proyectos importantes de litio, biodiesel, la planta de zinc, en dos, tres años y medio más van a estar ya dándonos nuevos eh, bríos de mejor en la producción del país. La redistribución de los recursos económicos de las riqueza.